Hola Gonzayas, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les vamos a contar una experiencia de uno de nuestros amigos. Normalmente cuando tú llegas aquí a Canadá, una de las maneras en que tú puedes buscar o encontrar una vivienda es que buscas en Marketplace, buscas en Craigslist, buscas en algún sitio oficial en donde, o en algún sitio donde puedas ir y preguntar al respecto. El día de hoy les vamos a contar una experiencia diferente y que vale, la, vale mucho la pena escuchar. Entonces, aquí tenemos a nuestros amigos. Aquí tenemos a Jorcelín y tenemos a nuestro amigo Dani, su bebecito, Dani. Y aquí tenemos a mi esposa y a nuestro bebé anoche. Entonces, eh, hola amigos, ¿cómo están? Hola Axel, bien bien. Perfecto, entonces, este pues nos gustaría saber cómo es que ustedes encontraron casa aquí en Canadá. Ah, bueno, eh, realmente nosotros... Um, si sí, eh, estuvimos buscando ¿no? como toda, toda la gente que está aquí en Canadá lo hace por este Craiglis Indie no Indie no es de trabajo pero la verdad es que no tuvimos este mucha suerte porque nos pedían muchos requisitos eh, prácticamente buscar casa es como buscar empleo y nos pedían este bueno nos pedían este Referencias, y la verdad es que nosotros no teníamos muchas referencias porque éramos como que nuevos. Entonces, eh, un día se nos ocurrió publicarnos en Craigslist, eh, anunciarnos nosotros así de que buscamos casa, ese es nuestro presupuesto, somos personas tranquilas y más o menos un background de nosotros. Y pensamos que la verdad que no iba a funcionar, pero este, recibimos una llamada eh, y la verdad es que yo dudé en ir. Pero dije, bueno, vamos a ir, porque la verdad es que estábamos desesperados, porque llevábamos prácticamente dos semanas y no teníamos nada, y ya teníamos que dejar la casa que eh, estábamos compartiendo con un, una, una señora que era nuestro roomie, pero teníamos ya que días para dejar esa casa. Bueno, bastante interesante. Ellos justamente encontraron una persona que les llamó el perfil. O sea, fue bastante, bastante bueno que pudieron encontrar esa... esa esa oportunidad. Eh, normalmente es el tema de que busques a eh, alguien que te pueda encontrar, a eh, alguien que tú puedas encontrar para poder este, ir a visitar el lugar. En este tema, ¿cómo fue que eh, cuando ustedes los contactaron, qué fue lo que les dijo el inquilino, la inquilina? Bueno, llegamos a la casa, el señor muy, muy puntual, el señor muy puntual en la cita, este, por fuera vimos la casa como que no nos gustó así como que creo que se me hace que no nos va a gustar, dijimos, pero entramos y la verdad es que estaba remodelada, súper limpia, muy bonito y a él le llamó la atención este, nuestro, nuestra historia como migrantes a Canadá. Y, este, y dijo, bueno, ustedes son personas de primera clase, eso fue lo que nos dijeron. Pero fue porque le dijimos, ¿no? Con nosotros trabajamos, estudiamos, esos son nuestros sueños, nuestras metas y todo. Y yo creo que eso le llamó la atención. Entonces, sin dudarlo, él dijo, sí, este, yo quiero que vivan acá, porque yo más que rentar mi casa, quiero que alguien como que la cuide, que sean unas personas responsables. Y sí si nos pidió el número de teléfono de la persona con la que vivíamos antes. Y, este, y sí le marcó, pero igual la otra persona, la verdad, es que tenía tenido buenas referencias y bueno, se, se hizo el trato. Y hasta la fecha llevamos casi tres años en esa casa y no nos ha subido este, la renta. Pues ahora normalmente este, las casas, pues las buscas, dependiendo del tipo de familia o el tipo de personas con las que tú vengas, pues buscas ya sea tres cuartos, buscas dos cuartos, un cuarto, buscas un basement, buscas un townhouse, buscas algo que sea este colocado cerca del metro en este caso por ejemplo ustedes qué tanta facilidad tienen para poder eh, tomar el Skytrain para poder tomar el bus este para poder tener acceso a los servicios normales que es como tal un supermercado un mercado este quizás algún eh, tema de eh, restaurantes cómo es qué tan céntrico qué cómo lo ven en cuanto a facilidades en ese sentido eh, pues la verdad está bastante bien ubicado este lugar, nosotros tenemos eh, una avenida principal cerca y ahí está la parada del camión y también por ejemplo la estación del metro de Edmonds. en este caso nos queda como a unos 15 minutos si decidiéramos caminar y en el camión como, son como 5 minutos más o menos y bueno también eh, esta vivienda que nosotros encontramos, el señor nos dijo que este, no la promocionaba él en Craig, él no, no se manejaba así, nos dijo que él solamente la iba a rentar a cierto tipo de personas, entonces él, él más bien quiso buscar a, a alguien que estuviera pues, cubriendo sus necesidades, y por esa razón fue que nos, que nos contactó, o sea, él no la promocionó, sino que él buscaba a las personas para, para poder rentar. Bueno, y por ejemplo, ese tipo de perfil, ¿cómo es que los estuvo pues, buscando? ¿no? O sea, ¿qué...? ¿Qué perfil? O sea, ¿cómo fue? Si recuerdan, no sé si recuerden, cómo, ¿qué pusieron de descripción en su perfil? Sí, este, bueno, yo eh, esa vez hice yo la, la publicación y puse que éramos una, una familia, bueno, mi esposa yo, y yo, y nuestro presupuesto era $1,400 dólares, yo le puse que era nuestro presupuesto, que trabajábamos y que éramos personas tranquilas, eh, nos estábamos estaba buscando un lugar tranquilo, para vivir y, y nada más no es eso y le dije pues, contáctenos para que podamos platicar a ver si los, podemos eh, llegar a, a conocernos un poco más y el señor le marcó a mi esposa, hicimos la cita y ya en persona eh, pues, negociamos y todo, él nos conoció y tuvo una buena impresión de nosotros y ya porque pues, rápido ese mismo día eh, hicimos el, el contrato Normalmente, eh, en, otros, en otros casos, primero llenas como un contrato, te investigan y tarda quizás una semana o dos semanas, pero no, nosotros ese mismo día nos dijo que sí, firmamos nuestro contrato, dimos el depósito, prácticamente se cerró lo de la vivienda. Perfecto, eso está bastante bueno, que justamente ya no hubo como un tema de revisión de perfil. Um, um, gran, eh, eh, algo que es muy difícil para nosotros los migrantes eh, al momento de que llegamos, es que nos piden que ya tengamos trabajo, y pues justamente cuando llegas, pues apenas vas a empezar, o sea, no tienes como referencias este, eh, de vivienda, y eso a veces puede contar, entonces para ellos no fue necesario, simplemente pues justamente los vio, los conoció, y dijo, bueno, estas personas de alguna manera quiero que estén aquí en, en mi casa, entonces eh, eso es bastante importante. Y bueno, ellos les van a... Eh, están compartiendo esta experiencia porque muchos a veces llegan y se sienten desanimados porque no encuentran alguna vivienda o un lugar donde vivir eh, pues lo antes posible, pero amigos, ustedes no tuvieron así como tuvieron una corazonada de este es un lugar... En el que no es un fraude, porque a veces se presta mucho los fraudes, ¿no? De que te dicen, no, oh, este sí, me interesa tu perfil y a la mera hora pues, resulta que están buscando, eh, pues solamente estafar. Ahí, ¿Qué nos podrían compartir ustedes? Eh, pues desde el inicio nos dio seguridad eh, la persona que nos está rentando, es un viejito canadiense, este, que nos platicó que igual su cuñada es de Mexicana, bueno, en nuestro caso somos de México. Eh, nos dio, eh, estuvo indicando más que como vender o rentar algo, fue como más como un amigo y, este, y en este estamos está también este, otras dos personas ya grandes, este, son personas muy serias eh, la verdad es que las personas canadienses son personas muy este, a lo mejor frías, pero son unas personas muy respetuosas y de confianza y te dan la, la, esa seguridad, incluso desde que platicas con ellos te dan esa seguridad, esa confianza y yo creo que ellos es lo que esperan también recibir de, de nuestra parte, este, personas responsables, personas que digan la verdad, que realmente pues, eh, por ejemplo, nosotros dijimos, somos tal, este, ese es nuestro background y pues no mentir, ¿no? Y pues tanto a él se sintió como seguro y nosotros nos sentimos seguros, entonces creo que fue eso. Perfecto. ¿Y qué hay con respecto al tema de eh, eh, ¿cómo, es, cómo es el lugar que encontrar? ¿Es, este, es basement? ¿Es planta baja? Está, ¿Es un edificio? ¿Es una casa completamente este, attached, le llaman? De attached. ¿Cómo describirían eh, dónde están viviendo actualmente? Ah, bueno, es una, es una pequeña casa. Cuenta con dos habitaciones, la sala, la cocina y también tiene un patio eh, en la parte de atrás que es conjunto eh, también con el, con el vecino tenemos un lugar de estacionamiento y abajo hay un basement nada más que ese no, no lo ocupamos nosotros está deshabitado, ese no lo, no lo renta ni nada y pues prácticamente esa es, es la casa y, y nos sentimos muy cómodos ¿eh? ahí, hemos estado ya tres años y pues sí, la verdad es ha estado muy bien ¿Eso? así es duplex, es duplex ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? El, lo, lo mismo que tenemos nosotros y el basement está duplicado oh. al lado de nosotros, o sea, son dos casas pegadas oh. y esas casas, ese, esa planta, digamos, la primera planta sí está ocupada y el basement también está ocupado, pero bueno, son, son casas a lo mejor un poco antiguas, pero muy bien remodeladas, oh. muy bien cuidadas. Okay. y bueno, eh, en otro video eh, mi esposa les estará compartiendo su historia de migración, cómo fue que ellos llegaron, si sí, claro, ustedes no lo permiten, <ríe> eh, porque eh, la historia que ustedes tuvieron aquí para migrar también se me hace bastante interesante, es de bastante utilidad y se suma a uno de los tantos casos que pues, podemos encontrar hoy en día de bastantes latinos que se vienen a vivir aquí en Canadá. Eh, ¿Ustedes cuánto tiempo tienen de vivir aquí en Canadá? ¿Cuándo fue cuando llegaron? En este abril, el 18, ya nos unos días, cumplimos cuatro años. Ya cuatro años. Y en estos cuatro años, honestamente, ¿cuál es su experiencia? ¿Qué tan difícil es encontrar casa? Es difícil, sí, la verdad es que sí, no imposible, pero es como buscar trabajo. Porque la gente quiere gente responsable, gente que... pues gente que tenga esa más que, uno, como la palabra lo dice, responsabilidad de rentar un lugar, de cuidar ese hogar y la verdad es que buscan al mejor candidato, buscan a personas con el mejor perfil y hay una lista atrás de nosotros, nosotros pues, tratamos, antes de buscar esta casa estuvimos compitiendo con otros 20 personas que querían X departamento o X casa y este, pero es como buscar trabajo, o sea, simplemente es eso, pero no hay que desanimarse, no hay que perder la paciencia y estar buscando constantemente. Ahora, el tema de la vivienda, el tema del costo, justamente se considera, normalmente la gente busca eh, Vancouver, cuando hablamos de Vancouver, mucha gente, muchas personas dicen eh, que es eh, bastante, este, bastante caro y realmente lo es, vivir en la zona de Vancouver es bastante caro, pero Vancouver no es justamente toda la zona en donde, en donde estamos. Toda la zona es Greater Vancouver. Vancouver es la parte zona donde está la islita y la parte del centro. Pero nosotros estamos ubicados en la ciudad de Burnaby. Ciudades como Burnaby, como eh, Port Coquitlam, como Coquitlam, New Westminster, como Delta, como este, Langley. Todas esas ciudades que están pegadas dentro de la ciudad de Vancouver... Son más económicas. Y tenemos el ejemplo de ellos. Ellos dijeron, cuando ellos fueron directamente, dijeron, tenemos hasta un máximo de $1,400. Entonces, quiere decir que no están pagando más de $1,400 y tienen dos cuartos, tienen su sala, su comedor, y tienen todavía un parque, un, este, un... ¿tienen su, tienen su espacio de estacionamiento y tienen como un, este... Un, ¿Un, patio? Un, un patio trasero. Un patio trasero que tiene pasto y ya hemos hecho carnitas, ¿verdad? Pero... Sí, exacto, entonces es este, bastante bueno considerar que vivir en Vancouver, sí, sí es muy caro, pero hay esas opciones de que puedes vivir en zonas cercanas a la ciudad de Vancouver, te puedes mover por el Skytrain, te puedes mover por el autobús y vas a estar pagando casi casi lo que estarías pagando en otra, en otra provincia al este y que justamente allá es más frío, más nieve y aquí de alguna manera tenemos un clima mucho mejor. Para ir finalizando, si ustedes también quieren agregar algo, o sea, también lo pueden hacer. Pero, ¿cuáles serían sus recomendaciones para nuevas personas que lleguen aquí y que estén en busca de un departamento, de una casa? Pues, tal vez hacer lo mismo que nosotros. Eh, este, hacer su padrón en Craigslist y decir realmente qué es lo que están buscando. Este, buscar varias opciones en lugares... Eh, tal vez, mmm, como decía Axel, en Vancouver es más caro. Nosotros estuvimos buscando en New Westminster, en Burnaby y en Langley. No Langley, no verdad. No, no, no, no. Pero bueno, me refiero a que pues, abrirse al panorama. Ah, exacto. Igual también ver la opción, depende de su trabajo. Tampoco irse tan lejos porque también les afectaría. Pero mínimo ver que esté cerca del metro y este, buscar varias opciones. Y yo estoy segura que van a salir. Este, de todas esas opciones va a salir algo de hecho después de que nos rentaron ahí ya nos estaban buscando en otro lugar porque ya habíamos pasado el filtro pero la verdad es que preferimos mil veces esa casa donde nos sentimos más tranquilos, más seguros y en el otro lado era un departamento más viejo eh, este, un poco más lejos entonces la verdad es que estamos felices en esta casa llevamos ya casi tres años viviendo ahí y no la dejaríamos por ahora y aparte la renta no nos las han subido el landlord es súper amable Casi nunca va, o sea, no, no me refiero de que no va, pues estamos contentos, ¿no? Pero pues veía un detalle de que se si descompuso una chapa o cualquier cosa, siempre está al pendiente. Uh -huh. Pero bueno, mi recomendación es de que no se desanimen y busquen varias opciones. Bueno, mi recomendación sería que tengan paciencia, mucha paciencia, porque al principio, como no tienen ustedes historial aquí eh, para, viviendo, entonces quizás tomen en cuenta a la gente que ya esté viviendo aquí. O sea, hay que tener paciencia y no desesperarse. Y tratar de cuando tengan ya su entrevista con la persona que les va a rentar o platicar con, la, con las personas, tratar de, pues de ser honestos eh, que los que la imagen que tengan sea una buena imagen, decir la verdad ante todo. Y también traten de negociar los precios porque a veces te dicen 1400, 1500. Pero por ejemplo en mi caso me, me dijeron 1400 y ya están ahí, pues ya le dije al señor, no, pues vamos a arreglarnos, ¿cómo ve? Este? Y 1350. Y negociamos y al final él dijo, bueno, ¿sabes qué? 1300, ya así cerramos el trato, ni tú ni yo. cómo no él fue el dueño final, sí se prestó pero normalmente cuando vas a rentar algo, lo hacen a través de agencias. Y ahí sí es como que un poco más complicado. Pero bueno, pero bueno como tip también, no se pierde nada en intentarlo, si, si te dicen que no, pues bueno, ya hay problema, ¿no? Pero si algunas veces sí funciona y pues ya, nada más eso. Sí. Bueno, y justamente eso pues eh, se añade una opción más para que ustedes cuando vengan tengan en cuenta esa opción, no solamente es buscar sino también te puedes, puedes poner tu perfil y te pueden buscar y entonces ellos la verdad encontraron un excelente lugar, o sea son dos cuartos, 1300, la pregunta se me olvidó hacerles, ¿está todo incluido con esos 1300? Uh, bueno, no, está todo incluido, eh, tenemos que pagar los servicios como internet, este, luz y gas, bueno, creo que son esos tres, pero aún así el precio la verdad es que está Un total bien. aproximado al mes, ¿de cuánto sería? Ah, por ejemplo, en, en época de que no usamos mucho el gas, serían como $1,450 ah, más o menos, $1,400, Tal vez $1,500, pero aún así está en un rango sí. muy, muy bien. Y ya con en un mes, por ejemplo invierno, que hay que prender la calefacción, quizás pues serían como 1.600, sí, sí, sí. 1.700, dependiendo de qué tanto se use la calefacción. Lo que sube es el gas, en sí. invierno hay que usar un poco más de gas para la no. calefacción. pero nada más es como dos, tres meses de invierno. Sí, más o menos tres meses. Perfecto. Tres, cuatro meses. Perfecto. Pues sí, justamente ahí está la opción, o sea, dos cuartos, 1.300 más los servicios, en Vancouver, o la zona cercana a Vancouver, es algo bastante padre y no te estás perdiendo de nada, estás como a uno están ¿a cuánto tiempo están de, estamos de Vancouver? Ahí en donde viven. 30 minutos. Unos 30 minutos en transporte público. No, no, no. Claro. Sí, y es transporte público, 30 minutos, te vas a Stanley Park, te vas a Queen Elizabeth, te vas a, este, a la parte donde está Burrard, toda esa parte que se ve muy bonita, donde se ve muy contemporáneo. Y bueno, corazón, amor, ¿quieres eh, comentar algo al respecto? Pues les compartimos esta experiencia de nuestros amigos. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Que no se desanimen si pasa una semana, dos semanas, un mes, inclusive dos meses. Ustedes sigan eh, siendo perseverantes para que puedan encontrar un lugar donde ustedes se sientan cómodos. Y pues como saben, ¿no? o sea, ellos comparten, todo es posible. El hecho de que ustedes no vivan aquí años atrás, antes de empezar su vida, no significa que las puertas estén cerradas, simplemente hay que estar abiertos y no como quererse anclar a un lugar, ¿no? porque hay veces que si sí vemos unas casas y dices, wow está súper padre, buen precio, buena ubicación, pero la desventaja es que a veces pues como ellos dicen, hay veces que hay gente que ya tiene muchos años rentando, o sea, hay gente que los va respaldando ah. y pues no pasa nada, simplemente hay que buscar otras opciones y por otro lado pues como dicen ellos, cuidar, ser honestos y no mentir porque pues al final del día los landers son pues una carta fuerte para un futuro, para comprar casa, para rentar, entonces si tú tienes unas buenas cartas de presentación pues se te van a abrir las puertas fácilmente y, y pues sería esta nuestra experiencia. Perfecto. Y bueno, eh, de momento sería todo Gonzayas, esperemos que esto les sea de bastante utilidad. Si tienen algunas preguntas para nuestros amigos Dani y Yorcelín, háganoslo saber aquí en los comentarios. Este, ya saben que sus likes, sus suscripciones siempre son bienvenidas. Si de repente les gusta este tipo de contenido, háganoslo saber. Y eh, si tienen alguna sugerencia de video o algo por el estilo, también eh, háganos saber en los comentarios. Eh, de momento sería todo Gonzayas, cuídense mucho, estamos en contacto y stay safe. Bye bye.